El SagriLab es el sistema integral destinado y encaminado a la identificación y medición de los riesgos presentes y latentes en donde se desenvuelve la empresa y donde se pueden presentar actos como lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema busca controlar estos riesgos y poner unas barreras para que la probabilidad de que eso se materialicen sea reducida en su máxima expresión. No podemos desaparecer el riesgo, pues este es latente, pero lo que sí podemos hacer es generar controles para que ese riesgo no se vuelva una realidad. No desde el mero cumplimiento, sino desde las etapas del sistema de SagriLab que incluye el monitoreo y el seguimiento que busca mirar, observar y definir si los controles que se están haciendo están siendo efectivos para disminuir estos riesgos latentes.